Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mario Obando Solís y actualmente estoy cursando el segundo semestre del doctorado en Desarrollo Sustentable. Esto es por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH. Eh, a continuación me voy a permitir a este, eh, pues mencionarles, darles un resumen sobre un proyecto que... De que estamos trabajando ahí en la, en la universidad. El proyecto en sí se llama Gestión este, de una granja camaronera aquí en el Estado de Chiapas. y derivado de, de, este, de estos trabajos, sobre todo, principalmente, del, del protocolo, del marco conceptual de este proyecto de investigación que estamos realizando en la, en la costa de Chiapas, se deriva eh, esta información que se genera y que fue enviado en su momento aquí a la revista IMAS de de acá de, de la universidad de de Chiapas, Autónoma de Chiapas. Entonces el, el, el tema en sí que enviamos a la revista eh, se denomina los efectos de la acuacultura, que tiene la acuacultura con el medio ambiente. Eh, iniciaría yo antes, que, antes de entrar en, en materia, iniciaría con una descripción del término de acuacultura. La acuacultura eh, es un conjunto de actividades, es una biotecnología que se encuentra aplicada principalmente al cultivo de diversas especies tanto de organismos animales como de vegetales. Entonces, los beneficios que aporta la acuicultura en sí, la acuicultura en sí, eh, pues son muy, muy diversos. Entre ellos, principalmente se encuentra el crecimiento económico y social entre comunidades que se dedican al, al, a esta actividad. Eh, proporciona una enorme cantidad de beneficios a través de la generación de empleos, la producción de alimentos, estos por cierto, muy ricos en, en, en proteína y proteína de muy alta calidad. Eh, participa también o contribuye en gran medida en la este, erradicación del hambre. ¿sí? Y en términos generales, este, mejora la calidad de, de vida de las personas y la salud de las mismas. Eh, quiero comentarles que eh, actualmente en, en México... Las especies que soportan la pesque, las, pes, las principales pesquerías eh, son en primer lugar el, el camarón como especie, como tal. En segundo, en segundo término es el atún, posteriormente este, la mojarra de, del género tilapia, que es una especie introducida, su origen es de, del continente africano, ¿sí? le sigue el ostión y por último la carpa, que igualmente es una especie este, introducida de... De, de, de Israel, sin embargo aún y cuando estas especies han sido introducidas en la década de los 60 más o menos, este, pues contribuyen enormemente este, en, en la producción acuícola y pesquera de, acá del, de, de la República Mexicana y en específico igual aquí para nuestro estado de Chiapas. Por otro lado quiero decirles que eh, la actividad este, acuícola, la producción acuícola, en la República Mexicana, pues, este eh, cobra una gran importancia, es de gran importancia, ¿por qué? Por los volúmenes de producción que se tienen actualmente. Sí, de acuerdo a cifras estadísticas de la, de la Zagarpa, eh, actualmente, para el 2010, eh, este México eh, ocupa eh, se encuentra ocupando el sexto lugar en, en cuanto a producción eh, de especies cultivadas. Entonces, eh, el volumen el volumen está representado en aproximadamente en 126,240 toneladas que se produjeron este, en 2010. Por otro lado, es importante comentarles también que si aún, este, y cuando estamos argumentando o este, explicando la importancia, los beneficios que tienen, las bondades que tiene la acuacultura para el sector, eh, también eh, hay una cuestión que, que preocupa demasiado. Eh, me estoy refiriendo a la pérdida de la biodiversidad, a la pérdida de la biodiversidad ¿sí? que ocurre por estas prácticas. Esto es considerando de que a partir de una producción que se tenga en una granja acuícola de 10 toneladas, entonces a partir de este dato... Eh, ya empiezan a generarse algunos impactos en el medio ambiente. Entonces, son impactos ambientales que te debemos tenerlos en cuenta ¿sí? al momento de, de, de, de realizar la práctica. La pérdida de biodiversidad este, está, se encuentra relacionada principalmente con las descargas de aguas residuales, de antemano sabemos que este, para hacer acuacultura el recurso natural que, con el que debemos disponer es necesariamente el agua ¿sí? y para hacer acuacultura los volúmenes de agua que vamos a utilizar son, son en grandes cantidades, entonces eh, la pérdida, esta pérdida de biodiversidad se relaciona directamente con las descargas de aguas residuales eh, que tienen una característica única y principal. Son aguas este, muy ricas en nutrientes, eh, ricas en, en, en, este, en nitrógeno, en carbono, en potasio y en fósforo, pero que a la larga este, en los cuerpos de agua receptores puede ocasionar algún problema de eutrofización. Por otro lado, eh, afecta mucho a la, a la biodiversidad también algunas prácticas de acuacultura, el uso de componentes químicos principalmente para el tratamiento, de enfermedades y al mismo tiempo también este, el, el, estos componentes químicos eh, son utilizados en muchas granjas camaroneras para este, eh, elevar la productividad natural, natural de, los, de los estanques. Entonces, eh, me estoy refiriendo principalmente al uso de fertilizantes químicos que tienen que ver con lo que es urea. ¿Sí? Estos fertilizantes químicos son ricos igual en nitrógeno, en carbono, en, en fósforo y en potasio. Entonces, eh, al momento de utilizarlos y verterlos a las aguas naturales, a los cuerpos de agua receptores, entonces ocasionan un daño al medio ambiente. ¿Sí? El uso de herbicidas es otro de los impactos que generan este, contaminación y, este, eh, al, al medio. Eh, por último, yo quisiera eh, hacerles el comentario este, en lo relativo también a los impactos que produce la acuacultura, ¿sí? que están directamente relacionados, precisamente, con el uso este, eh, en el cambio del suelo, ¿sí? derivado precisamente de esta, de esta, de la construcción de grandes granjas de, de camarón, de camarón o, o, o de especies dulce acuícola, independientemente de, de cualquiera de estos dos, este, eh, particularidades. Bueno, la pregunta aquí es, este, bueno, ¿de qué manera podemos este, atender en forma estos impactos que produce la, la acuacultura? no? Entonces, esa, esa es una pregunta muy, muy interesante y es un problema que este, como, este, como personas, como ciudadanos comunes o como investigadores, tenemos que a, asumir esa responsabilidad para ver de qué manera podemos este, atender esta, esta, este problema ambiental. Entonces, uno de las de las este, opciones que tenemos que se nos presenta para atender todos estos impactos que se generan en la acuacultura es a través de la de la gestión ambiental si sí, la gestión ambiental no es más que nada que un conjunto de actividades de normas e instrumentos eh, que están dirigidos que están enfocados principalmente a, ser, a hacer sustentable una actividad en este caso estamos hablando particularmente de lo que es acuacultura y sobre este este este tema es precisamente cómo podemos atender esta, esta, esta cuestión. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de, de aplicación para reducir estos, estos impactos al medio ambiente, estos contaminantes que se producen? Bueno, pues tenemos dos herramientas principalmente que están, este, se encuentran en la legislación este, federal mexicana. Eh, me estoy refiriendo a la manifestación de impacto ambiental, comúnmente llamado MIA, por un lado, y por otro lado, eh, también, este, otra herramienta tecnológica eh, vendría siendo las auditorías ambientales. Entonces, son dos instrumentos muy valiosos para este, gestionar de forma correcta los, los, este, los impactos ambientales que pueden generar en una granja este, acuícola. Entonces, por otro lado, también eh, quisiera este, hacer un paréntesis y abordar, abordar el tema de la sustentabilidad. En la sustentabilidad, este, para que una actividad sea este, sustentable, necesariamente deben de intervenir tres factores. Por un lado, tomar en cuenta este, el factor económico. Este tiene que ser viable 100%. La actividad tiene que ser rentable para que exista viabilidad y para que sea sustentable, sin dejar de, de, de tomar en consideración el aspecto social. El aspecto social es otro de los componentes también de la sustentabilidad. ¿sí? Y... Eh, en un tercer término, sin que sea menos importante también, el, el atender de manera oportuna los problemas este, ecológicos que se pudieran presentar. Entonces estaríamos hablando de estos tres componentes de la sustentabilidad acuícola, lo económico, lo social y lo ecológico. Eh, pues Por mi parte, este, pues quiero agradecerles la oportunidad que me da la revista I+.D. para eh, hacer esta publicación. Y pues con esto doy por terminado este pequeño resumen. Y gracias.